Hola, uh, buenas tardes. Uh, yo me presento. Estamos hoy en el, en el webinar de, de SOM Salud Mental uh, 360 uh, y nos ocupa hoy el, el, el webinar sobre trabajo, autonomía y salud mental. Mi nombre es Mar García y yo soy coordinadora de los servicios de rehabilitación y de inserción común laboral del Par Sanitario de San Juan de Deu en el Valle Obregat, que es una de las comarcas que integran, que integran Barcelona y les doy la bienvenida a todas las personas que hoy se han apuntado para compartir uh, con nosotros esta, este webinar sobre este tema de la inserción laboral para las personas con problemas de salud mental. También dar la bienvenida pues, a las personas de, de diferentes partes del de, de la, de, de, del mundo, digamos, uh, con esto de la, de la globalización a través de, de las, uh, las nuevas tecnologías y Sudamérica y, y países de, de habla castellana. Y agradeciendo, por tanto, el interés que han mostrado en este tema de la, de la inserción laboral. Uh, esta tarde, eh, durante la próxima hora, estaremos uh, con tres ponentes que les paso a presentar a continuación, y será también por orden de, de aparición, Conche Muñoz Martín, que es insertora laboral de la, de la Fundación Tresc. Hola, buenas tardes. Y también nos acompañarán en una siguiente intervención Jordi Calvis arnó que es ingeniero industrial y gerente de CREUM, Sociedad Anónima, y también Iván Vitria Marías, que es trabajador social del SETEL Pla de, de Lleida, Uh, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Jordi, hola. <ríe> Jordi y Iván. Y también bueno. Jordi Sardán Rivera, que es trabajador de la empresa Moltacta y que también le damos hoy la bienvenida. Buenas, bueno, buenas Jordi. tardes. Pues muchas gracias por, por estar aquí. Y, y hoy, pues en torno al tema de la, de la inserción laboral y desde diferentes puntos de vista uh, vamos a ir a, hablando sobre el tema, os animo que a través del, del chat y también del correo electrónico podáis hacer pues, aportaciones, reflexiones, preguntas, comentarios en relación a lo que, a lo que, vamos, uh, a lo que vamos escuchando. Yo cuando... Esta, me, me plantearon la posibilidad de, de, hacer esta, de moderar esta, este webinar. Uh, la verdad es que me hizo mucha ilusión porque prácticamente, muchos, bueno, prácticamente todo el tiempo de mi, de mi tiempo laboral en los últimos 20 años las he dedicado precisamente al tema de la, de la inserción laboral y de la recuperación de las personas con, con problemas de, de salud mental y, y me hizo especial ilusión. También es cierto que eh, eh, parece que le he ha hecho a ilusión también a muchas más personas, uh, dado que eh, el, el interés que ha suscitado el tema uh, ha dado lugar a, a, muchas, a muchas inscripciones. Y, bueno, cuando hay algo que tiene mucho interés es por dos causas, o porque va muy, muy, muy bien, o porque las cosas quizá no van tan bien o que es especialmente complejo. Yo creo que en el tema que nos ocupa es, es un poquito el, el, el tema segundo, ¿eh? la, la complejidad de, del tema que vamos a, a abordar hoy. Yo cuando empezaba a pensar en lo que, en lo que diría esta tarde para centrar, para centrar el tema, Uh, bueno, puse eh, en, en Internet, en el Google, busqué la palabra inserción laboral, las palabras inserción laboral. Hice dos búsquedas, una eh, que solo ponía inserción laboral y la otra inserción laboral, problemas de salud mental. Y la diferencia para mí es significativa. Y uh, básicamente tiene que ver en que los resultados de la búsqueda de solamente inserción laboral, las primeras páginas que aparecen son estrategias, vías de acceso, cursos varios o páginas en donde es posible encontrar, encontrar trabajo. Cuando esas mismas palabras de inserción laboral le añadimos detrás el término salud mental, Uh, la, las entradas ya son diferentes y normalmente eran noticias y que hablaban sobre las dificultades, las limitaciones, pero mucho menos de las oportunidades. Y esta diferencia uh, es, uh, bueno, para mí es relevante y esto solamente es significativo de lo que todavía tenemos que, que continuar trabajando. Para situar un poquito más el tema en relación a, a, a los números, que siempre son uh, un dibujo de, de la realidad, uh, en muchos estudios uh, aparece como que 8 de cada 10 personas uh, que están afectadas de un, de un problema de salud mental uh, no tienen un contrato laboral uh, activo uh, y realmente es, es un número que... que bueno, llama mucho la atención y, y es una realidad con la que nos encontramos habitualmente las personas que, que atendemos a las personas con, con problemas de salud mental. Um, algunos de los factores que se encuentran en las diferentes publicaciones en relación al tema uh, tiene que ver pues, con el estigma, tiene que ver... Con, con la edad de inicio de la, de la enfermedad, uh, tiene que ver con la propia autoestigma, que es el freno que se ponen las personas uh, que tienen un problema de salud mental en cuanto al acceso a aquellas cosas que desean y que son importantes y que forman parte de, del proyecto vital de pues, la gran mayoría de, de, de, la, de nosotros. Uh, para dar un poquito más de, de datos, uh, sobre, sobre todo sobre, en, en relación al tema de la discriminación, de la, de la dificultad y de la comparación con la, la población general. Uber también, que es una organización en, en Cataluña que pues, eh, tiene, eh, todo el, bueno, hace una serie de, de, de, de intervenciones en salud mental, son datos del 2016, ellos publicaban que la tasa de desempleo de personas con diagnóstico de salud mental es del 62% y en ese año uh, el, la tasa de desempleo de la población general estaba en torno al 18%. Esto quiere decir que, eh, en, si hablamos de población de salud mental, está por 44 puntos por encima uh, de, de la población general, lo cual uh, ya por sí mismo justificaría no un webinar, sino muchos más en relación a, al tema y cómo, y cómo tratarlo. Uh, muchos uh, estudios además también hablan sobre uh, aspectos que tienen que ver con la discriminación uh, de lo que hablaba antes del estigma y comentaban, por ejemplo, de las personas que sí que pudieron acceder a un puesto de trabajo con un diagnóstico de salud mental alrededor del 48%, o sea, casi la mitad de las personas que tenían esta esta característica, no decían en su trabajo que tenían un problema de salud mental por miedo, precisamente, a un trato diferente o a una oportunidad de trabajar que hubiese sido dificultada por esta, por esta circunstancia. Ah, bueno, yo creo que a modo de, de introducción ah, ya... Bueno, es una forma de situar, de situar el tema y las ponencias que van a venir a, a continuación están relacionadas con, con el aspecto de inserción laboral eh, de, de las personas con, con diferentes diagnósticos, pero que eh, desde diferentes puntos de vista, desde las, uh, los servicios en, en para la inserción laboral, desde la propia empresa uh, que contrata y una última ponencia que es sobre la experiencia mm, en primera persona como, como trabajador. Y ya para dar paso a la, a la primera ponencia uh, está Conchi Muñoz Martín, que antes ya, ya la he presentado y su exposición estará en torno a los retos y oportunidades desde la entidad insertora. Hola, buenas tardes y bienvenidos a todos. Yo compartiré con ustedes un PowerPoint porque así me, me ayuda a poder um, explicarlo mejor. ¿De acuerdo? Vale. Pues como ha comentado Mar, uh, nuestra fundación, o, o yo en representación de la fundación en la que trabajo, um, explicaré un poco los retos y las oportunidades que uh, supone para las personas con trastorno de salud mental la inserción en la empresa ordinaria. Vale. ¿Nosotros? ¿Quiénes ¿quién somos la Fundación 3? Bueno, Es una entidad que nos dedicamos a, hacerla, a ayudar a hacer la inclusión laboral, sociolaboral de las personas con discapacidad intelectual, que es una parte del colectivo al que atendemos, o con problemas de salud mental en las comarcas de Girona. ¿vale? Nuestra metodología es la del empleo con apoyo, ¿vale? que sería el poder ofrecer el acompañamiento a las personas en cada momento de esa vida sociolaboral. ¿vale? Y pudiendo garantizar así que la participación que ellos tengan se haga desde la igualdad de oportunidades y desde la mayor inclusión. Nosotros las inserciones las hacemos dentro de la empresa ordinaria. ¿Cuál sería nuestro, nuestro marco? Pues el que, el que origina este webinar. no? Es la, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad del 2006 de las Naciones Unidas ¿no? y uh, al entorno del artículo 27 en el que se pone de manifiesto que las personas pues, tienen el derecho, las personas con discapacidad o trastorno mental tienen el derecho a trabajar en las mismas condiciones que el resto de las personas y poderse ganar la vida en un trabajo que ellos elijan libremente y en el mercado laboral en entornos que sean lo máximo inclusivos y accesibles para estas personas. A la hora de hablar sobre las barreras, um, nosotros desde la fundación, hay, hay un tema que siempre acabamos hablando y es del este artículo 27 de poderlo hacer efectivo, incluyendo el, el trabajo en el mercado ordinario con la metodología del empleo con apoyo dentro de la cartera de, de servicios o incluirlo en la política de, de, del Departamento de Trabajo. ¿Por qué? Pues porque mmm, tenemos muchas dificultades a la hora de poder uh, conseguir uh, programas que eh, permitan esta inserción o esta, el acceso al mercado ordinario, pues, por ejemplo, haciendo o iniciando el proceso con unas prácticas. ¿No? Es algo que a la hora de hacer esta inclusión nos dificulta, cosa que si estuviera, unas, de hecho, se pudieran contemplar como un servicio en cartera, um, sería mucho más fácil. Otro tema que creemos que a nivel, de, a nivel de marco institucional o de políticas que ayudaría también a poder hacer esta inserción es el poder uh, haber un equilibrio entre el sistema de protección de las personas que uh, a veces en función del grado de discapacidad pues pueden tener una prestación asociada y la necesidad barra motivación a la hora de querer trabajar. A veces las personas se, se adaptan a ese nivel de ingresos y mmm, les cuesta lanzarse ¿no? a probar el, el, el mercado laboral pensando que bueno, pues van a perder esas prestaciones y que no van a poder mantener un trabajo. Eso sería dos de los que podíamos englobar dentro de el, el, a nivel de políticas. ¿no? Otras barreras, pues dentro del entorno familiar, ¿no? por ejemplo, si, si hablamos de personas con trastorno mental asociado o relacionado con um, uso de sustancias, es el miedo, por ejemplo, a la recaída de las personas y que tienen normalmente una baja expectativa de éxito a las familias. Les cuesta um, creer que puede ser posible. Vale. Cosa que, por ejemplo, nosotros que tenemos colectivo de personas con discapacidad intelectual es una diferencia um, interesante, ¿no? porque el colectivo de discapacidad intelectual Ah, ese bajo nivel de expectativas de éxito no se ve tan, tan marcado, tan evidente. Después, ah, también cabría añadir a las dificultades las dobles barreras. ¿no? que Digo dobles barreras porque son barreras que ya existen en la población general, ¿vale? como puede ser... El, el, cuestiones de género o pueden ser de origen y procedencia de las personas, que aparte de tener un trastorno mental, pues sean de o también se podría incluir la edad, ¿no? mayores de 50 55 años. De acuerdo. Otro de las, uh, siguiendo con, con las dificultades, con las barreras, lo que respecta a las personas con trastorno mental o con enfermedad mental, um, muchos les cuesta creer que ellos pueden trabajar en una empresa normal, ¿vale? porque probablemente la experiencia que tienen es que tuvieron que salir de la empresa porque no aguantaban muchas veces el estrés o el ritmo ¿vale? o, o situaciones uh, laborales. A veces también hay una dificultad que es que mmm, en el momento de originarse un trastorno de salud mental se está haciendo un tipo de trabajo que uh, origina el brote y entonces hay que hacer un, un cambio de perfil laboral porque, por ejemplo, pues está, uh, ese trabajo pues no, lo, no lo puede volver a hacer. ¿vale? Eso A veces también a la persona le cuesta abrir un poco el marco. ¿vale? para intentar buscar otros tipos de trabajo que puedan hacer eh, el tema de la descompensación clínica los efectos secundarios de la medicación es decir, yo que no sé, por ejemplo, dificultades pues, para levantarte pronto o temas de, de temblores de las personas o de somnolencia o de bueno esos varios efectos que pueden tenerlas el uso de medicación. Normalmente también nos encontramos con una barrera en las personas que está relacionada con el certificado de discapacidad. Es decir, nosotros en la empresa ordinaria a la hora de hacer una inserción las empresas tienen unas bonificaciones en la seguridad social pero eh, diríamos hay el requisito que es que pueda tener ese certificado de discapacidad. Um, muchas veces la persona um, es reticente a poder um, a poder vivir ese certificado como algo que le puede ayudar a abrirse a, um, abrirse oportunidades en el marco del, de la empresa ordinaria. Porque la auto, el autoestigma también lo tienen muy marcado, ¿vale? Las personas con trastorno mental. Um, hay personas que les cuesta, uh, por ejemplo, que se haga un seguimiento en la empresa por eso, por, porque no quieren que los compañeros puedan saber que tiene algún tipo de trastorno o dificultad. ¿Vale? Ahora sí cambiamos de ámbito. También nos encontramos con barreras a la hora de tener las, la sincronización, por ejemplo, con otros, con, con otros servicios, por ejemplo, los centros de salud mental, ¿vale? que se ha mejorado mucho en esa coordinación. Lo que pasa es que a veces los, los tiempos que necesita la persona con las agendas de los, los centros no siempre uh, tienen la misma sincronización. De acuerdo, um, también uh, a la hora de coordinarnos hay un tema que, que a veces se pone sobre la mesa que es Normalmente, el enfoque médico más, más extendido es el enfoque en el síntoma. Se medica para eliminar el síntoma. Y se pasan por alto, por ejemplo, los efectos secundarios, que muchas veces a la hora de buscar un trabajo pues son, se ponen de manifiesto. Entonces, a veces pues hay que, que intentar modificar o variar la, la medicación. También desde los servicios derivadores, a veces hay, bueno, el trabajo con apoyo, el empleo con apoyo, la metodología pues no está del todo extendida. Hay profesionales pues que conocen muchos más otros, mucho más que otro sistema de, de, de trabajos, ¿no? El trabajo protegido, ¿vale? Y en el mercado ordinario a veces... Les, les cuesta tenerlo presente. Relacionada con las empresas, ¿hay? Sí, con Chi. Dime. Ah, te queda un minuto, dos, para poder dar paso a los, a los compañeros. Vale, pues entonces, si os parece, paso, con, paso a explicar los beneficios. Vale. Los beneficios de, del empleo con apoyo en un entorno uh, de mercado ordinario es que es, la metodología es para acompañar a cualquier persona con discapacidad y otros colectivos que tengan dificultad uh, de inserción, especial dificultad de inserciones. Se acompaña no a la persona con más capacidades, sino a la persona que quiera trabajar. Uh, la motivación es... El, el, el elemento motor, ¿vale? Partimos de la base de que toda persona que quiera trabajar puede hacerlo. Lo que se tiene que hacer es uh, encontrar los apoyos necesarios y adaptar el, las tareas en la empresa. Este acompañamiento se hace a lo largo de la vida laboral, siempre y cuando la persona quiera mantenerlo y el apoyo se ofrece dentro y fuera del puesto de trabajo. Muchas veces Uh, se necesita y se busca la, co la colaboración pues con el entorno familiar, de pareja, etc. Um, como elementos positivos, uh, las personas con trastorno mental nos comentan que uh, el hecho de trabajar para ellos les estructura la vida cotidiana, cosa que por ejemplo otros... Otras actividades como de, no sé, deportivas, culturales, de ocio no, no tienen esa capacidad de estructurar la vida cotidiana. También comentan que a nivel clínico pues, hay una mejora importante, ¿no? eh, disminuyen el número de visitas, de las recaídas, de los ingresos hospitalarios, eh, se sienten que forman parte de, la, de una sociedad más inclusiva, ¿Vale? Eh, se promueve la sensibilización tanto de los, de los compañeros como de las empresas, ah, aporta valor a la persona, es ah, impresionante, a mí es una de las cosas que me gratifica más a nivel profesional, ver el cambio que da la persona cuando, haga, cuando coge esa, esa seguridad, esa... Um, de hacer frente a su día a día y de, tomar, de, de llevar el trabajo a cabo y, y de un trabajo bien hecho. También el hecho de trabajar en una empresa ordinaria garantiza que la persona con trastorno mental pues, puede tener las mismas condiciones de trabajo y laborales que el resto de los compañeros que están trabajando en esa empresa, fomentando la inclusión social. ¿De acuerdo? Um... Si tenéis alguna pregunta al final del webinar, pues os puedo contestar a uh, lo que necesitéis. Uh, ya me queda pues, agradeceros vuestra atención y daros las gracias por ofrecernos esta oportunidad de participar y aportar pues, nuestro pequeño granito de arena. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias, Conchi, uh, por, la, por la aportación. Seguro que... Dará lugar a muchas reflexiones. A continuación, tendremos a Jordi Calvis Arnaud y a Iván Britia Marías, que nos hablarán, digamos, conjuntamente de un tema central, lógicamente, en, el, en la inserción: la empresa contratadora, necesidades, soportes y experiencias de éxito. Adelante. Hola, buenas tardes Mar y buenas tardes a todos. Empezaré yo si os parece y haré una pequeña introducción, intentaré ser breve porque realmente el, el valor de este testimonio es el que nos dará después Jordi, que es la visión desde la empresa ordinaria. Yo simplemente comentaros que formo parte de la Unidad de Apoyo a la Actividad Profesional, de CETELPLA, que estamos ubicados en Almacellas, en Lleida. Somos un centro especial de empleo, por lo tanto, un centro de empleo protegido, ofrecemos empleo a personas con discapacidad. Inicialmente, históricamente, a personas con discapacidad intelectual. Y desde ya hace algunos años y también coincidiendo con el cambio de la actividad asistencial también en el centro de San Juan de Guterres de Lleida, se han ido introduciendo otros colectivos y a día de hoy eh, el mayor número de nuestros trabajadores eh, padecen pues, problemática derivada de, de salud mental. Entonces eh, nuestro trabajo al final... Lo que intentamos es hacer el acompañamiento durante todo el proceso, les acompañamos desde la selección inicial de personal a la adaptación a los puestos de trabajo y luego después siempre con la mirada puesta a la inserción. Esto lo hacemos a través de unos itinerarios individuales de inserción que trabajamos con ellos, trabajamos con el modelo de atención centrado en la persona que brevemente lo describo, es un modelo que lo que hace es recolocar a la persona en el centro, que tiene, la tiene en cuenta para las decisiones que vamos a tomar, eh, es partícipe de todo el proceso de inserción, sus preferencias, sus gustos y por supuesto sus capacidades y habilidades que serán donde conjuntamente nos marcaremos unos objetivos y tiraremos del hilo para potenciarlos y para hacer que eh, la inserción sea una experiencia satisfactoria para todos y aunque nosotros eh, de per Sí, ya ofrecemos empleo a personas con discapacidad Inevitablemente tenemos que tener la, la mirada puesta a ir más allá y no conformarnos ¿no? ir un poco a, a lo que es la empresa ordinaria. Esto hace que tengamos que estar permanentemente en contacto con el tejido empresarial de la zona, dándonos a conocer, eh, insistiendo en los beneficios que esto provoca en las empresas, eh, en fomentar unas empresas plurales, unas empresas abiertas que sean un reflejo real de la sociedad. Y un poco allí eh, es donde está el reto, ¿no? Donde todos tenemos que ser capaces de, de seguir y tirar adelante. Históricamente la administración ha hecho esfuerzos, varios esfuerzos, pero sobre todo a nivel legislativo, ¿no? Conocemos la, la antigua LISMI o la Ley General de Discapacidad y al final en la práctica nos damos cuenta de que estos esfuerzos no son suficientes, hay que plasmarlo, ¿no? Son muchas las, las eh, dificultades que nos encontramos, algunas las ha comentado también ahora... Conchi en su intervención anterior, eh, bueno, yo simplemente también aportar el tema de la rigidez ¿no? de algunas empresas eh, ordinarias que luego acaba dificultando eh, la inclusión, el compactar los diferentes ritmos de aprendizaje o de adaptación y muchas veces una solución pasará por hacer eh, eh, una colaboración con un centro especial de empleo que nos haga de puente donde ya haya un trabajo previo de esas habilidades de, de todas estas eh, características que son necesarias para dar el salto y que todo el mundo se sienta más arropado ¿no? el trabajador y el empresario y en esas estamos y entonces eh, hoy nos acompaña Jordi Calvís que lleva muchos años ya colaborando con nosotros que lo ha hecho de todas las formas posibles que es un empresario convencido de que este es el modelo que hay que seguir y os dejo con él para que os explique cómo ha sido su experiencia. Sí, hola, hola, buenas tardes. Yo soy Jordi Calvís, gerente de, de Creum. ¿Vale? Soy una empresa que colabora con San Joan de Deu y con el el Pla, también de, de Almasellas. En mi caso, eh, yo tengo, eh, tengo siete digamos, empleados ¿no? eh, con riesgo de no, con problema, con problemáticas derivadas de salud, de salud mental. Tengo diferentes tipologías de o sea, modelos de, con los de contrato a este tipo de, de, de trabajadores. Tres, los tengo contratados, no, perdón, cuatro, los tengo contratados actualmente con nómina normal, con trabajo normal y corriente. Eh, les damos trabajo, intentamos adaptar un poquito pues, el lugar de trabajo para que se para que se lo pueda desarrollar sin ningún tipo de problema. Hacemos un poquito de seguimiento, y no ha habido nunca ningún problema, todos súper contentos. Eh, también uso otra moda modalidad que es contratar un servicio que emplear a, a, a trabajadores con riesgo de exclusión, pues, pues, por diferentes um, causas. Que es, en mi caso, los, pues, los utilizo para la limpieza de la oficina. ¿vale? Y luego uso otra moda modalidad que es el acompañamiento. Um, no, el enclavamiento perdón perdona Iván, <ríe> el enclavamiento que básicamente San John de Deu me proporciona una serie de trabajadores y yo los ocupo, les doy trabajo, les hago el seguimiento les hago la formación, les, les, les hago trabajan con mi gente, con mis técnicos bueno, no lo he dicho, nosotros hacemos instalaciones, mantenimientos y un poquito de construcción, básicamente los tengo empleados en la sección de instalaciones y mantenimiento, que es una bueno, es un tipo de trabajo que siempre pues va un operario que sabe del oficio y luego siempre tengo otros trabajadores que están aprendiendo y entre los cuales pues tengo también la gente que eh, intento ayudar a insertar en la sociedad otra vez, ¿no? en el mundo laboral. Eh, con lo cual siempre tienen al lado a alguien que, es, que es, les hace de responsable y, y les utiliza un poquito los trabajos que yo tengo que hacer, si no me los hacen ellos, los, los tiene que hacer otro trabajador norm, digamos, normal, entre comillas. Um, en mi caso estoy súper contento, no tenemos ningún problema con ninguno de ellos. En algún momento puntual, si vemos que alguno, pues el rendimiento no es el que creemos que debe ser o detectamos cualquier cosa, eso sí, lo notificamos lo, ante, lo, lo antes que podemos a su responsable, o sea, sea Iván o quien sea, y en, bueno, ya está. Yo se pone en contacto con el trabajador, gestiona la problemática, puede tener ese momento puntual y en mi caso en, en días o en horas se ha arreglado el problema y el chaval o la chica ha vuelto a trabajar sin ningún problema. Mi experiencia es totalmente satisfactoria en este sentido y ¿por qué tengo siete trabajadores de los 60 que somos en mi empresa? Con lo cual tengo entre un 11-12% ¿no? de, de cuota de trabajadores que, eh, digamos, son, tienen... Entre riesgo de exclusión y, y, y algún tipo de, de patología derivada de salud mental, ¿no? Pues lo tengo por tres causas, básicamente. Pues porque, primero, evidentemente, tengo un cierta responsabilidad social, ¿no? me siento así responsable de, de, de, de intentar ayudar a esta gente que, como ha dicho al empezar la, la webinar, pues eh, cuentan con una tasa de paro mucho mayor que la gente, digamos, que no tiene ningún tipo de afectación y tenemos que ayudarles los empresarios que tenemos muchos trabajadores muchos lo considero muchos soy un afortunado hay gente que tiene más ¿no? pues tenemos que ayudarlos un poquito en la medida que podamos eh, después es, es imprescindible que estemos implicados los empresarios es evidente no aparte de la responsabilidad social que es eh, que, pues, está muy vendida y todo el mundo lo, le, le encanta hablar de eso pues aparte de esto que es un poco externo y comercial no soy responsable socialmente responsable Realmente tenemos que estar implicados en ello para que los trabajadores que acojamos pues se sientan a gusto y ellos mismos estén a gusto donde estén, donde estén y con el tiempo quizás dejen de depender del de centro de trabajo y puedan in, realmente insertarse otra vez en, la, en el tejido empresarial y laboral, ¿no? sin ningún tipo ya de seguimiento a cabo del tiempo. En mi caso tengo, eh, tenemos un, un chico en concreto que ya lleva ya tres, tres años trabajando con nosotros y estamos encantados, y él también, me consta, el trabajo que hace, lo hace perfecto, y bueno, y ahí estamos, ahí está el ejemplo clarísimo que todo se puede reconducir, y necesitan un poquito de nuestra ayuda, y de los, y de los compañeros, y de, y de los responsables que les pongo por en medio, ¿no? Pues para que los tutores un poquito, para que ellos estén cómodos, hagan bien su trabajo, determinar qué trabajo deben hacer para que lo hagan bien, no les puedo, no, no se desencarna, depende de tra otros trabajos más complejos, pues para ¿no? asegurarnos de que lo que hagan, lo hagan bien y así nos dure mucho tiempo. Y después, aparte de esta implicación del empresario, pues la conciencia de, de, de... Es un poquito redundante con la responsabilidad social, ¿no? Pues la conciencia de ayudar a... Joder, a, perdón, a la sociedad, ¿no? A ayudar un poco a la sociedad y aportar de nuestra parte, pues, lo máximo que podamos pues para ayudar a los que lo tienen un poco más difícil. Y, bueno, y esto a nivel empresarial también es importante porque cara al exterior cada vez más, y esto a nivel de administración también pues, quiero dar, de decirlo, eh, se valora más que las empresas sean socia socialmente responsables y que lo que no digan y que lo sean. ¿no? Y esto también, pues, aparte de las ayudas económicas que nos dan pues, para contarte este tipo de, de trabajadores, que está muy bien, evidentemente, no lo voy a negar. La otra es que te den, digamos, que lo valoren a la hora de darte trabajo al nivel privado. Algunos lo tienen, lo tienen en cuenta. Pero público también cada vez más lo tienen en cuenta y esto es algo pues, que también motiva a mucha gente que quizás, pues bueno, no tiene esa implicación y esas ganas de, de hacer la prueba o arriesgarse, a coger gente de trabajadores de, este, de, este, de estos tipos de modelos de, bueno, patologías, ¿no? de problemáticas de salud mental, bueno, y Daniel público cada vez... Poco a poco, muy poco a poco, eso es cierto, se van, dando, pues, más, más, se van dando más puntos y se va valorando más a estas empresas de manera que de forma indirecta se potencia y se, un poquito se obliga a que seamos, pues así, eh, que nos impliquemos. ¿no? Los hay que se implican lo mínimo que os obliga la ley, los hay que nos implicamos un poco más, pues porque, porque queremos y porque nos gusta. Y porque la realidad realmente funciona, es un modelo que no, no tengo... No, en mi caso, no he creado ningún lugar de trabajo específico para nadie. O sea, hacen trabajos que si no los, hace, los hacen ellos, los haría otro trabajador, ¿no? Y, bueno, y poco más. Es una experiencia gratificante porque ves a los, a los chicos y las chicas súper contentos, los ves que están, que están llenos con el trabajo que hacen, que se enfadan cuando, cuando el, su encargado les, les, les pega un poquito la bronca porque lo han hecho mal, y lo entienden, lo entienden, procuran hacerlo bien a la próxima, o sea, con un trabajador totalmente normal, ¿no? y eso pues también te llena como, como empresario pues porque bueno lo que decía no te, te das satisfacción de ver que todo el esfuerzo que haces al crear una empresa y, y intentar pasar el día a día pues esto con el día a día ya que, que, que, que llevas puedes ayudar a otras personas que de otra manera, mucha gente, pues, ni, es que ni lo piensas, ¿no? Tú haces tu trabajo, intentas ganar dinero, pasas el día, ya es el día siguiente, el estrés, no piensas en ayudar a nadie. Entonces, justo te ayudas a ti mismo, pues, a, a, eso, a sobrevivir, ¿no? Y el tener un poquito, pues, la, la ayuda de gente como Iván, como, pues, como Cisco, que es con quien yo trato, de San Juan de deu que son los que, pues, intentan buscarme y filtrar qué candidatos pueden adaptarse a mi empresa, pues, es realmente me ha ayudado muchísimo a conocer este tipo de modalidades de trabajo y a meterme en este mundo pues que lo encuentro pues muy admirable y los animo a seguir haciendo haciendo este trabajo e intentar insertar al mayor número de gente posible y en mi caso si tenéis algún candidato que me pueda encajar con lo que ya sabéis que hago pues yo encantado de recibir los que creáis que yo puedo puedo emplear y para bueno, cosa más yo simplemente puntualizar un, un, un tema. que el, el, La fórmula del enclave laboral eh, puede ser una fórmula muy interesante, que al final es que los trabajadores de, de un centro especial de empleo se desplazan a las instalaciones del cliente para realizar un trabajo X. Entonces eh, se desarrolla la actividad en las instalaciones del cliente, con los equipos del cliente, con los operarios y técnicos del cliente y luego hay una obligación de contratación pasados unos años cuando ya se ha hecho todo este proceso. Esta es una fórmula que realmente es interesante y, y es a explotar ¿eh? y ya veo sí, que sí. se conecta Mar con que hemos pasado el tiempo. <risa> Muchísimas gracias a, a los dos por estas bien. explicaciones en relación a, a, a, la, a la empresa y a, y a la inserción bueno, laboral. Muchas bien. gracias, Jordi Iván. Gracias. Y ahora damos paso, en último lugar, a Jordi Sardans Bienvenido, Jordi. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias. Y la, la exposición que tú vas a, a, a llevar a cabo tiene que ver con uh, inserción laboral y autonomía Experiencia en primera persona. Bueno, buenas tardes a todos. Mi, mi experiencia es ya llevo 12 años trabajando en una empresa protegida. Es una, una empresa de uh, que atiendes al público, que vendes productos de, vest de vestir. Bueno, uh, pasas... A principios te da un poco de miedo, no sabes cómo entrar en el mundo laboral, porque yo ya llevaba 10 años que no trabajaba, había trabajado antes, pero llevaba ya tiempo sin trabajar. Yo estaba viviendo en un piso con otros compañeros de salud mental y empezaron a trabajar. Yo al principio no, no entré a, a, en ningún trabajo, estuve un tiempo, pero viéndolos a ellos, dije, bueno, voy a probar yo también. Eh, hablé con el responsable del piso y eh, pregunté si había algún sitio que se pudiera trabajar un trabajo protegido o bueno dijo ahora van a abrir unas tiendas de ropa habrá personal mixto habrá personas con discapacidad pero también habrá personas que no tienen discapacidad se llamaba tacta empecé bueno al principio Nunca había tra ha trabajado de cara público, te da, bueno, um, tratas enseguida porque te enseñan y um, vas aprendiendo. Al principio es más, eh, son trabajos menos, menos complejos, luego ya haces cosas más complejas. Y bueno, uh, he estado en muchas tiendas del grupo. Porque el grupo que estoy en Montacta tiene cuatro o cinco tiendas. Eh, he pasado por algunas. Y bueno, cada tienda era diferente. Adaptas al contacto con el público, con los clientes, con la manera de atender, que si tienes que cobrar, que si tienes que preparar la ropa que si tienes que, eh, que hacer diferentes gestiones, entender... Entender que tienes que comunicar cosas, que cómo es el producto, que cómo es el, eh, las condiciones que les damos, que si puede hacer una cosa, que si no puede hacerla. Eh, aparte de la satisfacción que te da trabajar y también eh, el efecto económico que también tiene, también tienes que ganar más, porque yo, aparte de, de trabajar... En la tienda con una atención y en la tienda hago 60 o 50 por ciento de la jornada, pues eh, te abres más en el sentido de que conoces más gente, pruebas en tu vida privada a hacer más cosas, te sientes más, te quieres más a ti mismo, intentas, intentas llevar una vida normal que en todos los sentidos en buscar pareja eh, en, en alquilar un piso en, en llevar una vida de, de la mejor forma posible pero o estudiar algunas cosas algunas cosas no sé te involucras más en el sentido de que no todo es eh, como si pasara el tiempo como si ocio, o vas a un, a un centro de día a trabajar, pues te sientes más partícipe de la sociedad, para, como, como en el sentido de, de que estás activo, contribuyes a la seguridad social, eh, bueno, te sientes más, más realizado. Más, uh, crees más en ti, no dudas tanto, estás más seguro en ti mismo, tienes, tienes mejoras económicamente, bueno, mmm, yo pienso que en el, el tiempo que llevo trabajando, que, hacer, que uh, hará 12 o 13 años ya, pues me ha ayudado mucho. Me ha ayudado en todos los sentidos, en, eh, en el sentido de. de aparte de laboralmente, que, que, que cuando estás trabajando estás allí, intentas aportar el máximo, intentas hacer el trabajo bien, eh, hacer el trabajo como, como si no, no tuvieras ninguna dificultad mental, porque. Al cliente no le importa el eh, estado ni nada, le importa el servicio que le das, cómo la atiendes, que eres amable, y empatizas y se, se lleva un, un, un buen, una buena impresión de la tienda o del producto que le has servido o del, del, tra o del trabajo que has hecho, del servicio que le presta. No sé. Uh, yo pienso que mm, a mí me ha ayudado mucho, uh, me, uh, me ha hecho más marcialista, más, más empático, más, uh, más abierto. Mm, mucho. Personas que me conocen, que me han visto antes de trabajar o ahora en el trabajo, que me ven mucho mejor. Me dicen, has mejorado mucho, eh, te veo mucho mejor. Pienso que el trabajo y el esfuerzo, y, y también tenemos en el trabajo una, una psicóloga, uh, los responsables te tratan mucho, mucho respeto, con mucho, mucha um, empatía y bueno, con mucha atención. Y pienso que, que es una manera de, de, de estar más mejor. Yo cuando entré, eh, no sabía lo, lo, lo, cómo me encontraría, qué haría, Yo entré en un momento dado a ver, a ver cómo iba la cosa. Bueno, no. luego he visto que, bueno, que me, que me ha atrapado, que me ha, me ha hecho mejor, que me ha hecho, me ha hecho estar mejor conmigo mismo, mejor con los demás. Bueno. Eh, es un esfuerzo levantarse cada día, bajar cada día, hacer un trabajo cada día, pero es una cosa que te compensa el bienestar que consigues luego, eh, en, en todos los sentidos. Bueno, eh, no sé si. No sé si. Mm, seguir o. <ríe> no sé. Bueno. <risa> Mucho, bueno, puedes, tienes un minutito más si quieres, Jordi, vale, para, pues, para sí, añadir alguna, algún detalle más. Vale, gracias. También haces muchos compañeros, conoces a mucha gente, eh, haces amistades, comentas eh, cosas. Además, yo en mi, en mi tiempo laboral anterior de, de Trabajo Protegido había sido representante de trabajadores, o sea, negociar o hablar con la empresa en, en representación de los trabajadores. Y se dio la oportunidad, en esta empresa que estaba, también se eligieron representantes de trabajadores. Yo me presenté. Bueno, la gente me eligió y he estado cuatro años uh, también representando trabajadores algo que había hecho antes, bueno, que también es una cosa que... Bueno, ver la empresa más, más por dentro y es un poco más de responsabilidad, pero que me gusta hacer. Bueno. pues Muchísimas, muchísimas gracias, Jordi, por, por, tu, por tu aportación. Uh, y ya podemos, uh, digamos, pasar a, a las preguntas que hay en el, en el chat. Uh, os dan las gracias a todos por, por vuestras por vuestras aportaciones y por vuestros testimonios. Uh, Conchi, Jordi, Iván, podéis abrir la, la cámara. Uh, a ver uh, hay algunas algunas preguntas que las personas que están que están en el en el chat uh, comentan uh, aparte de, de agradeceros a, a todos eh, uh, Comentan, por ejemplo, qué tipo de campañas y acciones se hacen uh, desde las empresas para que se sensibilicen con la contratación de problemas de, de personas con problemas de salud mental. Yo creo que esto es una pregunta que podéis uh, contestar uh, un poquito todos. Tenemos diez minutos para llegar a la hora final de, de, del webinar, para ser puntuales, pero bueno, esta es una de las preguntas... ¿Qué han, han comentado? Empiezo, ¿Quién, empiezo? ¿Quién se anima? <risas> en nuestro caso estamos federados en varias federaciones a nivel de Lérida, también a nivel de Cataluña, que suelen coordinar las acciones más importantes a nivel de comunicación. Pero sí que es verdad que lo que nos funciona y nos funciona muy bien es eh, el, el tú a tú con los empresarios, sobre todo de, de la zona donde estamos, que al final nos podemos más o menos conocer todos, el invitarlos a venir, el que conozcan nuestras instalaciones, el que sepan cómo trabajamos, eso el, el poner cara a las personas, eh, eso es lo que resulta siempre más efectivo en ese campo, ¿no? el dar a conocer el trabajo que hacemos y sobre todo que puedan visitarnos, que puedan, ahora en pandemia es un poquito más complicado, pero anteriormente sí nos gusta recibir a, a la gente y que vea nuestra forma de trabajar. Pues muchas gracias, Iván. Uh, a ver, hay, hay alguna otra muy, muy interesante. Uh, Preguntan de cómo convencer a una persona con un problema de salud mental que tiene una prestación económica uh, y que le es más beneficioso, tal y como nos explicaba Jordi, eh, trabajar, porque hace que mejore en su, en su día a día uh, y poder ayudarle o desde un centro especial de trabajo o desde, o desde la inserción laboral. A ver, ese es un poco el caballo de batalla. ¿vale? Sí, por eso yo comentaba que a nivel de legislación se tendría que buscar un equilibrio diferente. No, porque es cierto que hay muchas personas, incluso familias, que se adaptan a esa situación y por miedo o por el tema del estigma, se quedan ahí como enrocados. Entonces, el trabajo principal yo creo que es la persona en principio, cuando tiene motivación, se dirige, en nuestro caso, a la fundación. Ese es el elemento imprescindible. Y después si esa motivación no existe, se puede hacer un abordaje así paulatino de empezar por ejemplo en algunas prácticas, ¿vale? para que él pueda o ella, la persona pueda probar cómo se puede sentir en una empresa ordinaria y a veces, incluso así, no se acaban lanzando. Porque el arriesgar a veces es toda una economía personal. No, no, no es fácil. También hay otro tema, es que hay personas con trastorno social mental que, por ejemplo, no toleran una jornada laboral completa, por ejemplo. ¿No? Y si trabajan más horas, también se... bueno, no, no ven compatible poder subsistir pues, con un sueldo de, 40, de 20 horas semanales. ¿No? Y a lo mejor la prestación pues, tiene un ingreso un poco superior, de, depende uh -huh. del tipo de, de prestaciones que haya. Eso es, bueno, es un caballo de batalla. Uh -huh. Bien, muchas gracias, Conchi. Me ha parecido, Jordi, que tú querías uh, decir algo respecto de esta pregunta. Jordi Sardans uh -huh. La mía es, uh, mi tipo de pensión es compatible, o sea, yo puedo uh, juntar la pensión con el sueldo en el trabajo. Uh -huh. O sea, puedo conjurar, conjurar las dos. Uh -huh. Eso para mí fue muy importante porque mi pensión no es muy alta, pero era, com era como un complemento el sueldo. En ese sentido, pues... Hubiera tenido que decir, pues claro, es más bajo porque que cobran el trabajo, no sé. Ah. No, no sé qué hubiera hecho en ese caso. Uh -huh. Pero yo pude complementarlo. Muy bien, pues muchas gracias, Jordi. Uh, luego hay preguntas en qué, qué, qué os parece que haría falta para normalizar la, la inserción laboral en las empresas. ¿eh? Esta experiencia que nos compartía Jordi Calvis. Uh, que es una empresa, pero no todas uh, tienen esta política de recursos humanos ni esta sí. ni esta disposición más allá de las ventajas. ¿Qué deberíamos de poder hacer desde vuestro punto de vista ya en, en, nada, en, en pocas palabras para mejorar esta implicación del, del tejido empresarial? Al final eh, debemos darnos a conocer y hacerlo más y mejor que a veces desde según qué sectores no, nos, nos cuesta y si nos conocen seguro que nos contratan porque todo lo que, lo que va, vamos a aportar, lo que van a aportar las personas que de, trabajan con nosotros van a ver que va a ser beneficioso realmente, ¿no? al final un poquito es, es eso, el romper esa barrera y, y, el, y el iniciar, y, y eso tiene que ser por una experiencia, a partir de una experiencia que pueda ser replicable, si no es difícil, ¿no? y como explicaba Jordi antes también en su intervención, pues uh -huh. eh, hay toda una serie de facilidades que la administración pone, pero uno tiene que estar convencido y para hacerlo tiene, tiene que probar, tiene que probar y ver que realmente es posible. No, yo, yo añadiría, que, añadiría que muy bien lo que dice Iván, que es darse, darse un poquito más a conocer, porque yo creo que si el, compañeros míos empresarios supieran un poquito más, o lo vieran de alguna manera, los servicios que dan, pues seguramente también tendrían, si no tienen ya alguno, tendrían algún algún trabajador más del, del centro Especial de Trabajo. ¿no? Y después, pues eso, las ayudas del gobierno, pues eso, es lo que decía antes, ayuda. Y si sí, es muy fácil, si hubiera más, ayudaría mucho más, porque la gente entonces lo vería hasta interesante a nivel, a nivel económico para sus empresas. Eh, o sea, a nivel público, en la inversión pública, no sé si hay alguien que sea del, del sector público del gobierno, pero si lo está o lo tenéis cerca, pues preguntar decírselo. O hacerse, hacerle llegar la información de que, bueno, es una, es una inversión a nivel, a nivel estatal, pues muy tener en cuenta, pues seguramente mucho mejor que otras inversiones que se hacen, que son tirar el dinero. Y aquí es, un, es, un, es, un, es una inversión que se hace, pues que cada euro invertido que uh, se, se ayuda a un empresario para contratar uh, personas, do, no es un euro que se regala a nadie, sino que si no, que da vida a, a mucha gente y puede dar vida a mucha más gente que ahora mismo pues, no tienen trabajo y están, pues bueno, no. Jordi es un gran, gran ejemplo de lo que se puede hacer y bueno, pues, ojalá hubiesen mucho más Jordis porque los tuviesen a todos contratados en muchas empresas y todos estuviesen tan contentos como él y sentiesen realizados como he visto que se sentía él en su empresa, ¿no? que es, uh -huh. está, ha llegado a ser representante de los trabajadores, es pues, es un mérito bestial. Muchas gracias, Jordi. Tú querías añadir algo, Conchi. Sí, uh, sí. Un minuto, uh, porque en el siguiente minuto os voy a pedir a cada uno una frase, una palabra a modo de, de, de cierre, digamos, porque ya se acercará eh, las siete para las personas que, que tengan que desconectarse. Y luego podemos continuar algunos minutos más respondiendo preguntas, pero así como mínimo cerramos el ciclo a la hora que estaba previsto. ¿Sí, Conche. Yo quería añadir que en el caso de personas con trastorno mental es muy importante que, por ejemplo, la administración pudiera hacer una campaña de sensibilización para ayudar a romper el estigma, ¿vale? Porque el estigma existe y hay muchas empresas que, que lo tienen muy presente. ¿No? Nosotros ha, ha habido situaciones que, no sé, por ejemplo, en cárnicas, que, bueno, eso de tener una persona con trastorno mental lo han vetado por miedo, por inseguridad, por desconocimiento, por estigma, por. ¿No? Hablamos. Bueno, de manera más abierta, cuando es una discapacidad intelectual, no podemos decir que tiene un trastorno del espectro autista, pero no hablamos igual de una persona que tenga una esquizofrenia. ¿Por qué? Pues porque hay ese esos juicios sociales. Bueno, sí, sí, sí, sí, sí. Y yo creo que la administración ahí tiene trabajo que hacer. Aparte de una palabra, o dos, yo, para... una palabra o dos, gracias Conchi, para cerrar un poquito. A, digamos la, la, la propuesta del, del webinar a, ¿con, con, sí. ¿con qué cerraríais esta, esta sesión? Pues en, en mi caso, ya hablo primero <risa> a nivel de empresario implicación, que es lo que hace falta en, en mi colectivo implicación de los empresarios para que todo esto fluya y fluya bien, implicación. Muchas gracias Jordi de y esperanza. Muy bien, pues esper esperando que las cosas cambien, corriendo cosas, implicando. Muy bien, gracias, Conche. Bueno, yo diría que ojalá hubiera más empresas, eh, en el sentido de que dieran trabajo a personas con discapacidad de intelectual o enfermedades mentales. Y a los usuarios que, que quieran trabajar, los pues que lo prueben. Siempre, uh -huh. siempre estarán a tiempo, a ver si han aceptado o no, pero den un paso. Muchas gracias, Jordi. Iván, una palabra, la última. En un tuit te lo voy a hacer, que me lo he pensado Perfecto. así. Perfecto. Estamos en ello, pero todavía nos queda camino por recorrer pues me, me parece un tuit perfecto para, para poder acabar el, el webinar. Muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado uh, y las, las preguntas, uh, si hay alguna por hacer, uh, las pueden enviar al, al mail y, bueno, les podemos esperar en, en los webinars de SOM Salud Mental 360 para otros temas relacionados con la salud mental. Muy buenas tardes y hasta pronto. Venga, de, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Adiós, gracias. gracias.